Hola y bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos en un nuevo juego llamado Doki Doki Pro Como muchos ya sabrán Este juego fue muy popular con Por las interacciones tan interesantes Que tenía En este caso eh, Esta no es la versión plus Esta es la versión clásica Decidí traerlo al canal A pesar de que sé que posiblemente muchos de los que vayan a ver este video Ya han visto la versión plus Y la versión clásica al completo Inclusive algunos posibles y pero en cambio, como era para llegar un poco más de mañana del canal, decidí que era una buena manera de, de incluir más contenido en esto, así que se nada más que decir, espero de que me vaya a gustar empecemos como pueden ver acá, acá hay que cargar juego esto es por el principal hecho de que como pueden ver, está en español y estaba probando a ver si funcionaba, entonces un eh, poco un nuevo juego para que todo sea más creo y nada más que decir empecemos como obviamente este juego es de lectura voy a tener mucho así que hey es una molesta chica corriendo hacia mí desde el emposta o sea, y los brazos en el aire como si fuera totalmente ajena a cualquier retención que pudiera tener esa chica es mi vecina y buena amiga les requieran ya sabes, el tipo de amiga que nunca te verías haciendo hoy, pero funciona bien, porque ustedes le conocen desde hace mucho tiempo. Solíamos caminar a la escuela juntos en días como este, pero a partir de la secundaria ella se quedaba dormida más y más y frecuentemente yo me cansaría de eso. Pero si sí, ella va a perseguirme así casi me siento mejor oyendo. Y sin embargo solo suspide para oferta el paso de peatones, dejando que se ve alcance. Uf. Otra vez me quedé dormida. Pero esta vez te atraparé. Tal vez, pero solo porque decidí detenerme y esperarme. Hey, yo eso como si pensaras de ignorarme Eso es grosero, que no sé, ¿no? yo sé. Bueno, si la gente te mira por actuar raro, entonces no quiero que piensen que somos pareja o algo así. Bien, bien. Pues de todas formas me esperaste. Supongo que no puedes ser tan malo aunque quieras. como digas así? Jeje. <risa> Cruzamos la calle juntos y nos dirigimos a la escuela. A medida que nos acercamos, las calles se llenan cada vez más con otros estudiantes haciendo su viaje diario. Por cierto, sé. ¿ya has recibido un punto de reunirte? ¿Un club? Ya te lo dije, realmente no estoy interesado en unirme a un club. Y tampoco he estado buscando. ¡Ey, eso no es verdad! Dijiste que te unirías a un club este año. ¿En serio lo no? hice? Estoy seguro de que, posible que lo haya hecho, en alguna de nuestras muchas conversaciones en la que te sigo la corriente. O a sea, yo ni le gusta preocuparse un poco por mí cuando estoy perfectamente contento con ser un chico promedio mientras gasto mi tiempo y la mejor eh, Estaba hablando acerca de cómo me preocupaba que no aprendes a socializar o tener alguna habilidad antes de la universidad. Tu felicidad es realmente importante para mí, ¿sabes? Y sé que eres feliz ahora, pero morirías con solo pensar en que te convertirías en un mini en unos pocos años porque no estás acostumbrado al mundo real. Confías en mí, sí? No me hagas seguir preocupándome por ti, bien, bien. Voy a ver algunos clubs y eso te hace feliz, pero no prometo nada. Al menos me prometes que intentarías un poco. Sí, supongo que te puedo prometer eso. ¡Yay! ¿Por qué me dejo sermonear por una chica tan despreocupada? Más que eso me sorprende que incluso me haya permitido a algo. Supongo que verdad preocuparse tanto por mí. Me da ganas de rendimizar un poco. Incluso se exagera todo lo que tiene dentro de su cabeza. El día escolar fue tan común como siempre sí, y se acabó antes de que me diera cuenta. Después de empacar mis cosas, miré expresivamente la pared buscando un gramo de motivación. Clubs. Sayori quiere que cheque algunos clubs. Creo que no tengo más remedio que comentarle a la verde, de Anime. Hola, Sayori. Sayori debe haber entrado al salón de clases mientras yo estaba distraído. a mi alrededor y me doy cuenta de que soy el único que viene del aula. Pensé que podría atraparte de salir del aula, pero estoy sentado aquí. Así que, te, honestamente, es peor que yo en algunas veces. Eso más hombre. No tienes que esperarme si eso te va a llegar tanto a tu club. Bueno, pensé que tal vez necesitabas un poco de aliento, Así que pensé, ya sabes. ¿Qué cosa? Bueno, que podías venir a mi club. Sayori. Y, sí? hay manera de que vaya a tu club. Eh, grosero. Sayori es vicepresidenta del grupo de literatura. Es que fuera consciente de que eres el bonito. De hecho estoy seguro de que ella solo lo hizo porque pensó que sería divertido ayudar a comenzar un nuevo club Como ella fue la primera en mostrar interés después de que la propuso el el título de vicepresidente Dicho esto, me interesa en la literatura de incluso mejor que la de ella. Sí, Si, bueno que Vamos, porfa ¿Por qué te importa tanto de todos los... Bueno, como que con Taller en el club que te dio me una de En el hizo pastelillos y eso las que no puedes cumplir, Sayori. No puedo decir si Sayori es realmente una cabeza hueca o si es tan astuta como para haber planeado todo esto. Dejé escapar un largo suspiro. Bien, voy a pasar por un pastelito. ¿vale? Sí, vamos. Y Así, hoy marca el día en que vendí mi alma por un pastelillo. Abrumado, sigo a Sayori por la escuela Y al piso de arriba, una sección de la escuela que vez visito Generalmente es utilizada para clases y de actividades del tercer año Sayori llena de energía, abre la puerta del aula Chicas, el nuevo miembro está aquí Te lo dije, no me llames nuevo miembro Eh, Quédame alrededor de la habitación Bienvenido al que y la es un placer conocerte. O sea, yo hoy siempre hice cosas buenas de ti, ¿en serio? ¿Esiste un chico? Qué mala manera de matar a las monstruos? ¡ah, Joseph, ¡Qué buena sorpresa! ¡Bienvenido al club! Todas las palabras se me escapan en esta situación, este club, está lleno de chicas y que tienen ven bien ¿qué estás mirando? Si quieres decir algo, dime, ¿no? ¿no siento? ¿Mm? ¿Mm? ¿La chica Mmm, con la actitud agrícola, ¿no te parecen. Porque ella figura me hace pensar que probablemente desde el primer año. Ella es quien hizo los pastelillos de acuerdo a Sayuri. Puedes ignorarla cuando se pone de mal humor. Sayuri dice eso en voz baja, y oído. Luego se vuelve hacia las dos chicas. De todas formas, esto es absurdo. Siempre llena de energía. Esta es Yuri, la bandista del salón. No, no digas eso. Yuri, quien parece comparablemente más malo de tímida, era Tukin. Parece tener dificultades para mantener al día como personas como la y el chico. Ah bueno, es un placer conocerlos a Mónica ¿Qué pasa que ya conoces a Mónica, verdad? Así es, es genial verte de nuevo, ¿no? Mónica su querida, dulcemente Nos conocemos, bueno, rara vez San Pero estábamos en la misma clase el año pasado Mónica era probablemente la chica más popular de la clase Estudiente, hermosa, estética Bueno, básicamente, fuera de mi casa Entonces, sonriendo momentáneamente La se siente un poco raro. Sí, es genial Mónica Siéntate, Joseph hicimos sitio para ti en la mesa, para que te puedas sentar junto a mí o a Mónica. Iré por los pastelillos. ¡Hey! Yo los hice, iré por ellos. ¿Verdad? Me sido un poco. Entonces, ¿qué tal sentarme en el hotel? Las chicas tienen algunos escritos puestos para formar una mesa. Como está ya dimensionado, se ha ampliado para que haya un espacio de la hora de Mónica y, y luego a la mesa de la mesa. Las chicas y caminando hacia la esquina de la habitación donde las no son. la de salud. Natsuki regresa con un poco de mesa con la en la máquina. Bien, ¿están listos? ¡Tadá! ¡Wow! Natsuki levanta el papel de aluminio de la ondilla para revelar una vez en el pastel blancos Mejorados para que parezcan pequeños felinos Los bigotes están dibujados con glaciado y pequeños casos de chocolate se ¿sí utilizan para hacer los felinos? ¡Qué lindo! ¿No tiene idea de que fuera está muy norniendo, Natsuki? Jeje, bueno, ya sabes pues. Solo pueden y toma en uno. Sayori toma uno primero, luego Mónica, luego Judy y posiblemente yo. Está delicioso. Sayori habla con la boca llena y ya lo veo a poner en la cara. Gira el pastelillo con los dedos buscando el mejor ángulo para tomar un poquito. Pero no sé qué está cayendo. No puede evitarlo. Con su mirada afectiva en mi dirección. Este espero que no muerda? Realmente lo hago. Desglaseado dulce y sabor. el sabor. si lo hice por su Está muy bueno. Gracias, es como que... No he escuchado esto en ninguna parte antes No se haya hecho para ti o algo así ¿Eh? ¿Crees que técnicamente lo hiciste? O sea, yo dijo que... Bueno, tal vez Pero no pasa... Tú sabes Para ti ¿no? muy, bien, muy bien Renuncio a la extraña lógica de Hanzo Y descarto la conversación Judy regresa a la mesa terminando un poco de té Ella coloca cuidadosamente una taza de té En frente cada uno de nosotros Antes de colocarla al lado de la ok, batería los... de los de de de los completamente los de las no los los de los de tienen de de de de Me alegro. Judy sonríe debilmente me alegro. Mónica levanta una ceja y luego me sonríe. Así que, ¿qué te hizo considerar el club de literatura? Ah, um, esa pregunta me asustó. Algo me dice que no debo decir. La que fui prácticamente a aquí por y por Cupcake. Bueno, no me he unido a ningún club y y se ve realmente feliz aquí, así que... Está bien, no te avergüences. Haremos que te sientas como en casa, ¿vale? Como presidenta del club de literatura, Estoy sorprendido. ¿Cómo es que decidiste comenzar tu propio club? Probablemente podría ser miembro de la junta de alguno de los clubes más importantes. ¿No eras líder del club de debate del año pasado? Bueno, sí. Pero para ser honesto, no puedo soportar toda la política en torno a los principales clubes. Se siente como nada más que su sobre su presupuesto y la publicidad, y cómo prepararse para los eventos. Voy a tomar algo que personalmente disfruto, si ser algo especial con él, y si alienta a otros en a integrar la literatura, entonces es que mi mujer no es realmente Mónica es una no gran idea, yo ya sentí, el acuerdo. Entonces, me sorprende que todavía no haya más personas en el club, debe ser difícil comenzar un nuevo club, podrías ponerte de esa manera, no muchas personas están interesadas en poner todo el esfuerzo para comenzar algo nuevo, especialmente cuando es algo que no llama tu atención como la literatura. Tienes que esforzarte para convencer a la gente de que es divertido y que vale la pena, pero hace que los eventos escolares, como el festival, sean mucho más importantes. Estoy segura de que todos podemos hacer crecer este club antes de graduarnos, ¿Sí, chicas? Sí, haremos lo mejor, lo no, sabes. Todos con entusiasmo están de acuerdo, estas chicas tan diferentes están así por el mismo objetivo, Mónica de debe de haberte bajado muy duro, solo puedes es ser por eso que todas estaban tan encantadas con la idea de un uniéndose aunque todavía no sé si pido seguir el ritmo de su entusiasmo para la de así que yo sé qué tipo de cosas te gusta leer bueno mmm, teniendo en cuenta lo poco que he leído estos últimos años no, no tengo una buena manera de responder a eso no, no. por modo voz baja medio de broma de repente la cabeza de y se levanta en dirección parece que quiere decir algo pero se queda callado no lees mucho, supongo. Bueno, eso puede cambiar. ¿Qué estoy diciendo? Habla sin pensar, después de ver la textura sobre este libro. De todas formas, ¿qué tipo. Bueno, veamos. Si te hace al borde y su casa al de? Mis favoritos son geniales, que la verdad es que construyen no mundos de fantasía profundos y complejos. El nivel de creatividad de artes anímites, de ellos es increíblemente bueno para mí. Y contar una buena historia en un mundo tan extraño es igualmente impresionante. Johnny continúa claramente apasionado por su lectura, parecía tan reservada y tímida desde el momento en que encontré, pero eso de pequeña forma en que sus ojos brillan, encuentra comodidad en el mundo de los libros y en las personas. Pero ya sabes, me gustan muchas cosas, las historias con profundos elementos psicológicos que generalmente me sorprenden mucho también, no es sorprendente ver cómo el escritor puede aprovecharse tan deliberadamente de tu propia historia. De todos modos, he estado leyendo mucho horror últimamente, ah, leí un libro de terror una vez. Yo esperaba entiendo con la que me puede explicar a un nivel mínimo. A este ritmo, Judy, podría estar teniendo una conversación con una vida. De verdad, no había esperado eso de ti, Judy. Para alguien tan gentil como tú, creo que podrías decir eso. Pero si una historia me hace pensar, voy a llevar a otro mundo, entonces realmente no puedo dejarlo. ¿no? El horror surrealista menudo no tiene mucho éxito. En cambio, la forma de mirar el mundo, aunque no, solo sea por un breve momento. Ah, ¿o no del terror? ¿Por qué? Bueno, yo solo. Los ojos de Natsuki se vuelven a ser por una función de... No Es cierto, solamente te he visto escribir los años de si Natsuki. ¿Qué hay? ¿Por qué dices eso? Ya tu de papel en la última reunión del club. Parecía pues que estabas debajo de un poema llamado... ¡No lo digas en voz alta! ¡Y regresa regresame! Bien, bien. Dije, los Siente detrás de un Natsuki y pone sus manos sobre sus hombros. ¡No soy linda! Natsuki escribe que tus propios poemas. Eh, bueno, supongo que a veces. ¿Por qué te importa? Creo que es impresionante. ¿Por qué no los compartes al día? No. Natsuki desvía la mirada. No te gustaría. Ah, una vez es una escritora confiada. Entiendo lo que Natsuki siente. Compartir ese nivel de escritura toma más que seguridad. La verdadera forma de escribir es que Debes estar dispuesto a abrir sus oportunidades poniendo sus primeros habilidades, pero siempre en los alcances más profundos de tu corazón. ¿Tienes experiencia de invierno talento? Quizás, si compartes parte de tu trabajo, puedes dar un ejemplo y ayudar a Natsuki a sentirse lo suficientemente cómoda como para compartirlo con ella. Supongo que es lo mismo para ti. Oh, quería leer los poemas de todos. Nos estamos en Y Judy mira con curiosidad a la Mónica. Vámonos todos a casa y escribamos un poema. Entonces, la próxima vez que nos veamos, todas compartiremos aquí nosotros. De esta forma, todos estaremos a la par. Sí, hagámoslo. Además, ahora que tenemos un nuevo miembro, creo que nos ayudará a todos a sentirnos un poco más cómodos y fortalecer el libro de la cosas Mónica me sorprende que alguien haga un Espera, ahora hay un problema que volvemos sea, a tema de gilas de incorporación pues, al club sin rodeados, saco lo que tenía nunca dije que iba a estudiar este club, o sea, yo puedo haberme convencido de pasar por aquí, pero nunca tomé ninguna decisión, todavía tengo estos clubs que mirar y pues perdí mi tren de pensamiento las cuatro chicas me miran con ojos a batir, pero lo siento, yo pensé que Dios sé todos ustedes estoy... estoy indefenso contra estas chicas ¿cómo se supone que debe tomar una es decir, si escribir poemas es un peso que tengo que pagar Por poder pasar días es con estas hermosas chicas, También, vale, vaya, el mundo vaya, el mundo vaya, el mundo el mundo Sí, yo Podemos finalizar oficialmente la reunión de hoy con una buena nota Recuerden la final de esta noche, escribir un poema para la próxima reunión Para que todos podamos compartir No déjame mirar para si Yo ya sé, quiero si ver cómo te sientes. <risa> no sé, sí Realmente puedo impresionar a la estrella de la ciencia humana Con mi mente? de esa realidad la escritura Ya siento la ansiedad que se sienta yo Mientras tanto las chicas continuar charlando pensando en las cuatro chicas Sayori, Tsuki, Yuri y por supuesto Mami. Realmente estaré feliz de pasar todos los días después de la escuela en un club de literatura con cuatro chicas y se ha tenido la oportunidad de acercarme a una de ellas. Muy bien, solo tendré que aprovechar al máximo mi circunstancia. Estoy seguro de que la buena suerte me encontrado, y supongo que eso Es momento de escribir un poema, elige las palabras que a tu mundo favorito les gustaría, algo pasará con quien le guste tu poema más. cuántos sí hicieron tiene cada uno para él, porque así solo hicieron a Shiki Sayori, así que no sé cuántos sí hicieron de cada uno, eh, espero que la chica que pues, le hice bueno Vamos a ver qué pasa. Hola de nuevo, yo sé, me alegra ver quién no viste el nosotros, <risas> Nada, nada te preocupes. Esto puede ser un poco extraño para mí, pero al menos no lo tengo ni para Bueno, estoy de vuelta aquí un día, de día es último en por lo que todas las demás ya están pasando el rato ¿Tienes por cumplir tu promesa, Sayori? Eh? Espero que esto no sea demasiado abrumador como compromiso para ti Haciéndote esa mullirte... Perdón, me perdí Haciéndote esa de cabina en la literatura cuando no estás acostumbrado a ella ¡Oh, vamos! Si lo no mereciera. Sayori me dijo que ni siquiera quería subirte en un club este año el año pasado tampoco no sé si planeas venir y pasar el rato o qué. Pues si no nos tomas en serio entonces no verás el de esto. Natsuki ciertamente tiene una gran boca para alguien que mantiene su colección de manga y es mm -hmm. Natsuki se encuentra entre fuera y banda. El manga es literatura. Rápidamente derrotada, Natsuki vuelve a su figuras No se preocupen chicas, Joseph siempre da lo mejor, que si se divierte. El aire lo cultivamos pese a incluso sin preguntar cómo cocinar, limpiar mi cuarto ¡Cuán a confiar. O sea, yo digo, ¿por porque tu habitación es muy desordenada, es una distracción. Y casi sí, incendias en tu casa una vez. Eh, sí, <risas> Ustedes son solamente buenos amigos, ¿no es así? Podría estar un poco celoso. ¿Cómo podrían? Tú y yo se pueden ser buenos amigos también. Eh... Me acostumbro a salir y país ajeno a la extraña situación en la que me acabo de poner. Oh, oh, Yuri, incluso te trajo algo hoy. Espera, salió Yuri? ¿Qué ¿Eh, para mí? Supongo que eso significa que depende de mi respetar esta situación Hey, no te preocupes Primero que nada, no estaba esperando nada Es que cualquier buen visto tuyo se le ha dado sorpresa. Nada feliz, no importa quién Así que eso piensas Claro, no le haré un gran problema si no quieres que lo sea Muy bien no. Yo di busqué en tu bolsa y sacó un libro No quería que te sintieras de sufrir Escoge un libro que pensé que podría disfrutar Es una lectura breve, por lo que debe mantener Incluso si no sueles y podríamos pues, ya está Disculpe lo que es? quiere Esto es... ¿Cómo es que esta chica es tan linda por accidente. Incluso elegí un libro que cree que me va a gustar pues, a pesar de que no leo mucho No le gracias. definitivamente leeré esto nuevamente toma el libro Uf. Bueno, puedes leerlo a tu rey y escuchar lo que piensas Ahora que todas se han acomodado esperaba que no sea alguna actividad que del grupo. Pero eso no parece ser rico. El yuri y Mónica están teniendo una leve conversación en la esquina. La cara de Yuri ya estaba enterrada en un libro. No puedo dejar de notar su si intensa expresión, como si estuviera esperando esta oportunidad. Mientras tanto, Natsuki está ordenando en el armario. Escuché que Natsuki lanzó un suspiro desesperado desde el armario. Parece estar molesta por algo. Me acerco a ella en caso de que necesite una mano. ¿Estabas buscando algo aquí? Tonta Mónica, yo nunca voy a poner mis cosas en el lugar correcto. ¿De qué me sirve mantener organizada la colección si alguien más lo va a estropear? Natsuki desliza un montón de libros apilados y cajas en el stand. ¿Manga? Es manga, ¿verdad? A eh... veces. No el manga es una de esas cosas que no puedes admitir que realmente te interesa hasta que descubres la posición de la otra persona. ¿Cómo lo supiste, de todos modos? Escuché que lo mencionaste en cierto momento con el Además, está escrito en tu cara, que se supone que significa eso. Ya veo. Hay un solo volumen de manga en medio de una pila de varios libros en el lateral de uno de los estantes. Cuidado, un saco de la pila. ¡Ahí está! La que me la de la mano saca una caja de mangas y desliza el volumen justo en medio del resto. Ah, mucho mejor. Ahora la caja con un libro perdido. probablemente la más vista, irritante de todas. Sé lo que se siente. Observo más de cerca la caja que está armando. ¿Chicas Parfait? Es una serie a la que nunca había ido a la en vida. Esto probablemente significa que está fuera de mi demografía o simplemente ¿Puedes hacerla a través del vidrio de esa puerta? Señala la puerta del aula. Oye, hey, yo no estaba juzgando ni nada. Ni siquiera es dije algo. Fue el tono de tu voz. Pero te digo una cosa, Joseph. Considera esto una lección directamente del público de la literatura. No juzgues un libro por su portada. De hecho... La Tzuki saca el primer monumento de chicas por freír de la cual te voy a mostrar exactamente el punto. Ella pone el hilo directamente en mi mano. ¿eh? Mira la portada. Se a cuatro chicas con atropellos cariñosos y sorprendentemente poses de miedo y Es excesivamente malo. No qué es el parado. ¿Eh? La Tsuki me agarra del brazo y me saca del armario. Luego se sienta contra la pared debajo de una ventana. Ella palmía en el suelo junto a ella, indicándome que se sienta allí. ¿Las sillas no están bien más cómodas. Toma mi asiento. Las sillas no funcionan bien. No podríamos leer al mismo tiempo las sillas. ¿A qué te refieres? Ah, creo que es más fácil estar juntos así. Ah, no digas eso. La hace tirada. Azuki se cruza de brazos y se separa un poco de mí. Lo siento. ¿A poco esperaba exactamente estar tan cerca de ella? No es que pueda decir que es particularmente malo. Hablo de Solo unos segundos antes de que Natsuki una vez más se acerque reclamando el espacio, y mientras esperaba que esto no sucediera. Puedo sentirla mirando por encima de mi ambos mucho más ansiosa para empezar a leer que yo. Wow, ¿hace cuánto tiempo que no leo el principio? ¿No retrocedes y pasas los volúmenes más viejos de vez en cuando? No realmente. Quizás a veces después de que ya terminé la serie. Oye, ¿estás prestando atención? ¿Ah? estoy, pero todavía no pasa nada, así que puedo hablar al mi tiempo. parece que se pierden un grupo de amigas en la escuela secundaria. ya no son de alguna manera evito esto, que detrás de las culturas y a los años que no tenía me voy a compensar con de momentos. entonces lo vamos a dejar acá Esto por lo hecho de que eh, ya veo como medio hablando y eh, las que mi voz pues obviamente también se va a pero eh, voy a intentar hacer que sea la mayoría así y eh, para que no sea tan largo pero tampoco tan corto, así que sin nada más que decir, esperando que este video si les haya gustado, chao y nos vemos hasta la próxima.